Gracias por acompañarnos y bueno, nosotros vamos a hablar de seguridad ciudadana. Esto que no debemos dejarlo nunca, que involucra a todas las instituciones y más aún porque hemos visto distintos casos que se han registrado en, nuestra, en nuestro país y que ha sido muy útil obviamente el tema de las cámaras de seguridad. Esto ya se convierte en parte del trabajo que realizan en tema de seguridad ciudadana, en tema de poder identificar los eh, datos, los hechos que se han ido registrando en nuestro país. y Bueno, a partir de ello también recordar en qué está el proyecto Bolsa ciento Este proyecto grande que está implementando el gobierno en una primera etapa en La Paz y la Ciudad del Alto y ya más adelante en el resto del país. ¿Qué significa? ¿Cómo está? ¿Cuál es el avance? Y precisamente está con nosotros el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilfredo Chávez en los estudios. Viceministro, bienvenido. Es un Buenas gusto. Buenas noches, Gabriel, un gusto estar con ustedes y pues a las órdenes para las consultas. Viceministro, esto lo hemos venido hablando desde el año pasado, recuerda, el Bol se va a implementar, vamos a tener cámaras de seguridad, vamos a hablar de tecnología y de verdad, cuando empezamos hablar de la lucha contra eh, estos delitos, eh, la policía no puede estar al margen del, del, de este tema de tecnología. No, obviamente que no. La, la idea ha sido eh, justamente de implementar tecnología en la policía boliviana, objeto de que a través de las uh -huh. cámaras de videovigilancia, uh -huh. de identificación facial, cámaras de identificación de placas vehiculares, eh, un sistema de botones de alerta ciudadana o de pánico, como quieran uh -huh. llamarse, también se va a implementar eh, tecnología en cuanto a la compra de eh, patrulleros inteligentes, manillas electrónicas es, eh, uh -huh. bueno, es un conjunto de handies, no, de última generación radios de transmisión real el taxi seguro, son una serie de elementos que está incorporando a partir del proyecto BOL 110 efectivamente estamos eh, en la etapa final de la primera fase del proyecto uh -huh. eh, en el mes de octubre se va a entregar eh, sin duda alguna la infraestructura del gran centro de control y monitoreo acá en la ciudad de La Paz, que comprende La Paz y el Alto es la primera fase. Y en la segunda fase es el resto del país, seis ciudades más, que junto a otras dos o tres ciudades que cuentan ya con sistemas de seguridad de cámaras se van a integrar todas al BOL 110, para tener un sistema completo de monitoreo y control de las cámaras de videovigilancia que hemos adquirido como gobierno nacional uh -huh. y también han adquirido algunos municipios. Van a estar integradas ¿no ¿sí? dice? Totalmente integradas, en tiempo real todas, lo que, lo que estamos haciendo es un sistema de avanzada tecnológica eh, bajo el modelo de Smart City, ¿no? ciudades inteligentes que tienen en otros países Lo que permite que la población esté tranquila Lo que permite que identifiquemos al delito en el momento que está suscitándose Que vengamos el delito O que permite que identifiquemos a personas peligrosas Circundando por, eh, que sé los centros, colegios, centros de abasto, eh, hospitales, en fin ¿no? Entonces uh -huh. tenemos un sistema que va a funcionar ya en breve Estimamos que, decía en el mes de octubre de empezar a arrancar con el bol, hasta fin de año implementar absolutamente la primera fase, y la segunda fase que se ha firmado hace unos días atrás en diputados, Diana, en la ley que aprueba el convenio de, de, de préstamo que nos hace la República Popular China, Va a ser, eh, esperemos los siguientes días también aprobado en el Senado y se ha promulgado con el hermano presidente, ¿no? Entonces va a ser esto una alegría nuevamente para la seguridad del país, puesto sí. que con este sistema estamos completando un anhelo eh, centenario, poco más sí. todos hablando de seguridad, ¿qué, ¿qué se hace? Pues estamos haciendo bastante y el proyecto va a dar resultados interesantes a corto plazo. Tengo muchas dudas. Primero, eh, para ir poniendo en contexto, sí. son cámaras de videovigilancia, eh, estamos hablando de una cantidad en específico, y ya se sí, tiene claro, infraestructura, específico. porque me decía no solo son cámaras, sino todo lo que significa eh, la administración de las sí, mismas. Sí, sí. ¿no? Las cámaras, en realidad tenemos un sistema de videovigilancia con instalación de cámaras en la ciudad de La Paz y El Alto, eh, que se integran de la siguiente manera. Vamos por el alto y en números. Ah, uh -huh. hemos, hemos, eh, el presidente ha conseguido la donación de cámaras eh, de la República Popular China, uh -huh. que se han instalado 270 en la ciudad del alto y 250 en la más. Esto no tiene que ver con el BOL, pero se va a conectar al BOL. Uh -huh. Luego al alto le hemos dado, lo estamos dando con, estas, eh, con el BOL, en la primera fase 250 cámaras más. Y luego lo vamos a dar con la segunda fase del BOL, 150 más. En total, 670 cámaras que el gobierno nacional destina para la Ciudad del Alto, para la seguridad de los humanos de alto. 670, alto. solo para la Ciudad del Alto. Solo para la Ciudad del Alto. Luego el proyecto en la primera fase y más la donación china. Luego el proyecto es ambicioso, en La Paz estamos haciendo en la primera fase donde, eh, igual eh, dando cámaras de seguridad, se ha dado también la donación en China y cámaras, uh -huh. porque en La Paz tiene una, ya eh, felizmente una cobertura ya más amplia de cámaras, de inversión que se ha hecho por el municipio. Pero en todo caso estamos reforzando con, un, eh, con 250 cámaras en total entre el bol y la, y la donación en china, que es un dato muy importante, reforzamos la seguridad de La Paz, eh, pero también, que, que, que, ¿a qué se suma esto? Las sí. cámaras no tenían ningún sentido, si no están interconectadas en tiempo real y por tanto necesitan conectividad de la, de la, de la, y flu, la red de flujo de datos. Es decir, que se sepa qué está haciendo muy flores, que pasa en el escudo de Ávila, hacemos el zoom y vemos qué está ocurriendo ahí y en tiempo real. ¿Dónde vemos esto? En un centro de monitoreo. Este ¿Administrado centro, por quiénes? ¿Cómo? Por la administra? policía boliviana y agentes, eh, algunos agentes civiles que por especialidad sí. se van a incorporar. El centro de control y monitoreo, de comando y monitoreo, está en la final Villalobos, para que la gente un poco se ubique en la ciudad de La Paz. Son 3.000 metros más o menos de construcción eh, real que hemos okay. realizado. Esa construcción tiene diferentes niveles, en los cuales la gente, los, los, el personal de policía, son 120 personas que por turno van a trabajar, eh, 24-7 todo el tiempo. Eh, cosa que atendamos los servicios de salud de emergencia inmediata, eh, que rescates, en fin, el tema de bomberos, ya tenemos hechos de tránsito, ya tenemos lo que es la, la función policial como tal. Integramos todos los sistemas solo bajo el 110. La gente, las personas, solo marcan el 110, en el centro de comando se recibe la, la, la llamada y se activa evidentemente el operativo. Otra si las cámaras detectan y se hace el zoom, se ve un movimiento sospechoso, igualmente se porta al patrullero que está cerca. Para eso estamos comprando patrulleros inteligentes con conexión y tiempo real y se apersona al lugar, de inmediato, en el cuadrante que esté circulando bajo el sistema de policía comunitaria. ¿Qué hemos hecho antes para esto? Se ha hecho una georreferenciación del delito. ¿Qué quiere decir? Los lugares donde más proclives al delito, la policía boliviana ha identificado dónde deberían ir las cámaras, dónde son los lugares más sensibles para poner las cámaras y en esa manera eh, conectar los, las cámaras con los, las patrullas que van a estar circundando la zona. Inmediatamente, de manera rápida, se va a acudir al llamado o se va a acudir por la alerta a la cámara para que la gente esté tranquila. ¿Qué queremos, Gabriela? Queremos liberar espacios grandes de la ciudad totalmente del delito. Y esto se puede. Se ha hecho en Ecuador, hace un poco tiempo atrás estuve ya un día, pero pude ver el centro cómo funciona. En, ¿En la región ya se ha implementado? Se ha implementado en, ¿en, en Ecuador, en Ecuador, se llama el EQ911. Es ah, un ¿Con la misma característica? Parecido, es en realidad el sistema es básicamente el mismo, Smart City. Uh -huh. Lo que se ha hecho es eh, empezar por la capital y otras ciudades importantes del Ecuador. Y han logrado rápidamente liberar varias varias zonas grandes, históricas, eh, turísticas y de afluencia de gente, centro, digamos, el Prado, en La Paz, Francisco, qué sé yo, o en el alto de las zonas centrales, eh, La Ceja, no La Juan Pablo, en fin liberar totalmente del delito ¿cómo se hace esto? con una videovigilancia con gente capacitada para esto la policía obliga con gente joven normalmente uh -huh. se alerta del delito y el cuadrante, el, el patrullero circulando si hubiera delito a esa persona claro, es si, si se escapa de una cámara está otra y está otra no puede escapar uh -huh. entonces empezamos a liberar zonas del delito es un sistema que funciona Ecuador está en segundo lugar en seguridad a nivel eh, de la región, el primero es Chile que tiene un sistema parecido ya de mucho tiempo atrás el tercero es Bolivia al momento sin este sistema, con el sistema que queremos implementar y que lo vamos a hacer de hecho este, hasta este fin de año, queremos ser el primer país en seguridad hasta el año 2020. ¿Qué indicadores se ven para ver el lugar el que tiene el país? El indicador más importante es el índice de personas muertas, asesinatos que hay o muertos que hay en el país con relación al delito. Eh, te, tenemos un, un tercer lugar, es un indicador digamos razonable, el latinobarómetro latino establece justamente este, este parámetro, queremos mejorar las condiciones, tenemos grandes desafíos queremos eh, socializar el bol 110, hay una etapa de implementación inclusive que se va a presentar a los medios por el ministro obviamente en su uh -huh. momento, en los días más para que la, los medios nos preparemos preparemos a la sociedad para que ya nos acostumbremos solo a volver a disquear el 110, marcar el, antes a disquear, ¿no? ahora es marcar uh -huh. el 110 y de esta manera que la población esté atenta a la reacción inmediatas que van a tener su policía, su seguridad, sus bomberos, su ambulancia para su atención inmediata. Es que, que todo tiene que estar conectado, porque si, es. si lo estamos revisando tendría que haber una acción inmediata. ¿Hay un presupuesto, ese sí, ministro, claro, para, claro para, claro para todo sí. esto? ¿Se va a fortalecer la policía en ese sentido? Sí, son, desde ahí la, la, la, el gobierno pone uh -huh. la, la, la tecnología, las cámaras, uh -huh. todo el equipamiento, y la contraparte la dan las entidades autónomas, las uh -huh. alcaldías. Para ello hemos hecho una etapa de acercamiento y cierre de convenios con diferentes entidades autónomas. Desde hace dos años atrás se han mandado las invitaciones, se ha cerrado con La Paz, muy bien, con el municipio de La Paz. Y en el alto hemos tenido, de la donación china, ya se ha cerrado hace poco, la, finalmente, el, el acuerdo. Y estamos esperando cerrar unos días más el acuerdo ya de esta segunda, la primera fase del BOL y la segunda fase más. Entonces estamos avanzando con ellos y luego a nivel nacional. Ya nos hemos adelantado para la segunda fase del BOL con Santa Cruz, con Warnes, con Trinidad, con Covige y con Noruro, que son los municipios que van a recibir también al BOL 110. Eh, la tecnología que estamos trayendo son cámaras de punta, de alta tecnología, de gran capacidad de almacenaje, entonces que es lo que nos permite garantizar que funcione el sistema. Y ese acercamiento ha sido algo, algo complejo, porque implica que también deben poner contraparte para la instalación de las cámaras, los postes, el aterramiento. Son varias, eh, además los costes que implica el flujo de datos. Uh -huh. eh, en La Paz en gran medida tiene un, un sistema propio, entonces se evitan el, ese coste al implementar su propia red. Sería lo deseable para todo el país que cada municipio tenga su red su y de esta manera evita los costes que, que importa pagar a una empresa. ...que transmite datos, cualquiera de las que hay en el sistema son tres... ¿no? ...entonces yo uh -huh. creo que ellos se tienen que ver su costo-beneficio... ...pero en todo caso es que garanticen que haya la conectividad... ...es una inversión que se hace por seguridad... Uh -huh. ...y hace un proyecto social, creemos que realmente vale la pena... ...por, por, la, por el resultado que vamos a tener. ¿no? Pero me decía, esta segunda fase involucra algunas regiones del país... ...todavía sí. no todas. Ya ciudades identificadas, Y hemos identificado... ...es Santa Cruz, Trinidad... Covija, Guarnes, otra vez El Alto uh -huh. y Oruro. Son seis ciudades que se incorporan en la segunda fase del Vol 110. ¿El resto? Hemos hecho la, la, la verificación. Uh -huh. En Potosí ha habido una gran inversión en seguridad ciudadana, tiene 270 cámaras, uh -huh. entonces ellos se van a conectar al Vol 110 porque nuestro software lo permite. Ah, en, en Tarija igualmente hace tiempo atrás se han hecho, Tarija es una ciudad más segura del país en cuanto a tecnología. Uh -huh. Y también ciudades intermedias, esto puede estar está en Bermejo, un interesante sistema que tiene igual local de seguridad. Y lo de Sucre es algo que esperemos se solucione, ellos tienen un contrato muy interesante con una empresa, uh -huh. esperábamos que hasta estos meses terminen, pero van a hacerlo, entiendo yo, hasta fin de año por lo menos van a terminar y va a ser igualmente una que por inversión propia, con recursos propios, no solo IDH, uh -huh. ellos han invertido en seguridad, y se van a sumar todos al Gol 110 a nuestro centro de comando y control, obviamente en los niveles que así corresponden en accesos y todo, pero... Así le, le, le puedo decir que el país completo va a estar integrado. Por eso, en ese en mérito a esa situación de la georreferenciación del delito, también hemos podido trabajar con diferentes municipios, uh -huh. en fin, ¿no? autoridades. De... Ha habido buena respuesta, y con eso quiero ir como que cerrando el tema, viceministro. Sí. Ha habido buena respuesta de los municipios a los que se han acercado. Veíamos unos conflictos, yo le decía, ¿no? Con la Ciudad del Alto, por ejemplo, estaban viendo el tema de las cámaras, se tiene, no se tiene. Uh -huh. eh, eh, esto tiene que ser un trabajo que involucre, lo decía muy bien, sí. a, las, a los gobiernos otros Así la voluntad política nuestra. Es una voluntad uh -huh. abierta. Lo que hemos extrañado es que una en una declaración se ha dicho que no había una cámara para el alto. Uh -huh. Yo me he ido con los hermanos de la prensa a demostrar que las cámaras que hemos traído del BOL están ahí. Uh -huh. Y hemos demostrado en almacenes que hemos traído para el alto, los hermanos del alto. Y también hemos demostrado que las cámaras de la donación de China, las 270, están conectadas. Uh -huh. Entonces, no nos podían decir que no hemos puesto las cámaras. Ahí están las cámaras. Uh -huh. Lo que falta es ahora cesar, avanzar y cesar una vez el convenio. Que espero que se hagan los siguientes días, les reitero, y cerrar. Entonces yo creo que ya hemos avanzado a raíz de esas visitas que he hecho dos al alto, hemos podido agilizar lo que nos ha he hecho meses rápidamente y estamos ya muy proactivos. Hay que ser así, ¿no? Si no, no provocas, creo que no funcionan las cosas y hemos sido en eso como siempre, hay que ser audaz muchas veces, nos hemos ido al alto, hemos afrontado la situación en el lugar y hemos tenido buenos resultados. En octubre estaría arrancando, o sea, Está presentando el Centro de Comando y Control, sí. se inaugura el centro y arranca en octubre, noviembre y diciembre. Vamos a hacer una etapa uh -huh. progresiva, ya con la paz y el alto, al año el, el siguiente año, la fase segunda del GOL 110, esperamos que va a ser mucho más, eh, menos eh, compleja que lo que hemos tenido estos meses que han sido muy uh -huh. intensos por, por la magnitud que tiene el proyecto. Es una inversión de 110 millones, 105 millones de dólares que se hacen las dos fases del GOL, que involucra una serie de elementos que esperemos den el resultado que queremos. Este ministro, ha sido un gusto que nos acompañe. De verdad, vamos a estar muy atentos, obviamente, porque eso se, se tiene que conocer y, y en realidad apropiarnos ¿no? del, del mismo proyecto sí. que se viene en tema de seguridad. Gracias. Buenas sí, gracias, noches. Gracias. Bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa en el programa. Al retornar tenemos invitados desde Cochabamba. Ya volvemos.